Bienvenidos a mi canal. Hoy, como veis en el título, os voy a hablar de dónde duerme Maya. Y es que alguna vez me habéis preguntado dónde dormía, que os enseñase su cama y nunca la había hecho antes. Y es que Maya no duerme en una cama normal, porque la relación de Maya con las camas es de amor odio. Ya os había comentado en algún otro vídeo que los cerdos tienen un carácter bastante destructivo, eh, es decir, bueno, como cuando se aburren, como los perros o como los gatos, se pueden a morder, a estropear, a romper cosas. Y así, cuando se aburría, Maya me ha roto bastantes, bastantes camas que le compré para ella. La primera cama que le compré a Maya fue justo antes de adoptarla, y es esta cama que veis aquí en la foto. Cuando se la compré, bueno, estaba casi hecha en vida para ella, cabía perfectamente, y bueno, ahora que han pasado dos años, cabe un poquito menos. La <risa> miro y me parece impensable que algún día cupiera en ella. Esa cama sigue intacta y bueno, la guardo de recuerdo, pero le quedo, se le quedó pequeña enseguida y tuve que comprarle otra, que es la que veis en la foto. Es una cama roja que compré porque cabía perfectamente en el transportín que veis, que compré para Maya para transportarla en el coche. Y bueno, se le ha quedado súper pequeño, ese transportín es para perro grande, pero Maya ya no cabe desde hace por lo menos 8 meses. Y esa cama le duró como dos semanas, a las dos semanas ya estaba llena de agujeros, había sacado toda la espuma y la había destrozado y tuve que tirar la basura. Entonces decidí que iba a hacer algo más original y que le quería construir una cama. Entonces busqué en internet y vi que se podía construir como una especie de cuna con madera. Entonces, bueno, fui, compré madera y le construí una cuñica con barrotes. Y me quedó buenísima. Miren esta foto, además le compré una cama que le iba súper bien, a fuego. Y a Maya le encantaba dormir ahí. Además podía sacar la nariz entre los barrotes y le encantaba dormir así. Pero esa cama también hoy poco y a las 2-3 semanas ya también le había dado la vuelta, había desgarrado todo el tejido, había sacado toda la espuma y tuve que tirar a la basura. Entonces me di cuenta de que las telas esas que venían de las camas no eran bastante resistentes para un cerdo. Entonces, bueno, coincidió que justo iba a tirar una cortina de ducha que estaba ya vieja, entonces decidí hacer una cama con ella porque era un tejido mucho más duro y que se iba a romper más, con más dificultad. Entonces decidí hacerle como una funda, lo hice con una cremallera para poder sacarlo y lavarlo en la lavadora. Y bueno, a Maya le encantó, me quedó súper bonita y bueno, a los 3 o 4 días ya estaba completamente destrozada, había tirado la cremallera, había sacado ya toda la espuma otra vez y tuve que tirarla a la basura. Después de esa cama decidí que ya bastaba, que no iba a gastar más dinero en camas baratas que no le duraban nada porque no eran bastante resistentes, entonces decidí que iba a invertir más dinero pero para una cama mucho más resistente y que le pudiese valer para varios meses por lo menos. Compré una cama preciosa, costó como 50 euros, era con una tela mucho resistente, con la cremallera cubierta para que no pudiese morderla. Era una tela especial para mordeduras de perros grandes, o sea que era una tela muy fuerte y dije, bueno, Maya no podrá destrozarla Se la puse a Maya en el canto porque además era súper mullida, durmió súper a gusto y la tuvo como un mes, hasta que un día eh, estaba en celo, la dejé en su cuarto, me fui a la universidad y cuando volví me encontré con esto. Al parecer Maya había organizado una fiesta de espuma y no me había imitado. Lo que pasó en realidad fue que bueno, Maya estaba en celo y cuando está en celo su instinto le hace hacer nidos. Entonces, pues eso es todas las camas para sacar la espuma, para poder hacer un nido. Y ese día la había dejado a su cuarto con la puerta abierta que da al jardín. Entonces, había estado en el jardín, había cogido cables de un armario que tenemos ahí para guardar cosas pues, del garaje. Que había cogido cables, había cogido zapatos, había cogido ramas, hojas y las había traído todas a su cama. Había estruzado toda su cama, sacado toda la espuma y se había hecho un nido gigante con un bulto ahí, con un bolo, con todo puesto y se había tumbado tan ricamente encima después de esa vez ya sí que dije que no iba a comprar más camas no iba a gastarme más dinero en cosas que iba a destrozar entonces eh, tiré su cámara a la basura, me fui a la tienda compré una, una pequeña moqueta fina se la agarré a la cama de madera para que no durmiese justo encima de la madera, le compré unas mantas baratas, eh, unas almohadas y le hice una cama, y desde entonces duerme ahí, y no os creáis que duerme mal, y duerme muy a gusto, y es que Maya duerme igual de bien, en la hierba, que en el terpudo, que en su cama, que en el suelo, le da lo mismo. Esa al final es la mejor solución, porque es fácil de limpiar, solo tengo que pasar el aspirador encima de la moqueta y aspira todo y limpia todo genial de bueno sus mantas es verdad que le dura más, pero tiene muchos agujeros porque ella les hace constantemente agujeros, le encanta pasar tiempo mordiéndolas, pero bueno, cuando una tiene muchos agujeros, la tiro a la basura y compro otra que total no vale nada. Y las almohadas es verdad que ha empezado ya a desgarrarlas, sacarles la de espuma, pero bueno, que son las almohadas que iba a tirar así que no me importa nada. Y no os creáis que duerme mal, es que duerme súper a gusto, le pongo su, almohad su almohadica debajo de la cabeza, le pongo su mantita a la noche para cubrirla, duerme con el morro entre los barrotes y tan a gusto toda la noche. Pues este ha sido el vídeo de la semana, por cierto, Teo está muy bien, para los que habéis preguntado, está creciendo súper rápido y me da mucha pena, pero se lleva a caber mejor con Mallardo. ¡Mmm! Y al pronto será amigo. Pues espero que os haya gustado el vídeo, eh, no olvidéis suscribiros antes de iros en el botón rojo de abajo o en el cerrito de la esquina, darle a like si os ha gustado y nos vemos la semana que viene. ¿eh? ¡Suscríbete!